...bueno pues el fútbol fue un poco por casualidad... ...es el deporte que se practicaba en el colegio... ...en el colegio San Francisco, donde estaba yo de chiquitita... ...y, y nada, eh, un día cualquiera la clase de mi hermana, las chicas... ...decidieron hacer un grupo, un equipito... ...y mi hermana que siempre he tiraba de mí para, para todo... ...pues me dijo vente a jugar... ...y ahí empecé, empecé de portera porque era la más pequeñita... ...y ninguna quería ser portera. Así que me tocó a mí y empecé de portera y ahí empezó mi pasión por, por el fútbol, la verdad. De los logros y los momentos más importantes puedo destacar tres. Eh, uno de ellos y muy importante, eh, hace ocho años que eh, fui partícipe de, de realizar el proyecto de cantera de, del club. ...y muy contenta porque empezamos con cuatro niñas entrenando... ...y de ahí ya llevamos siete equipos de, de cantera exclusivos femeninos... ...así que muy contenta de, de, de, de ese logro conseguido... ...que tenemos ahora a, a 100 fichas de femeninas, de niñas... ...y, y eso es todo, todo felicidad y muy contenta ¿no? de, de ello... ...luego también tengo, tengo que destacar, eh, hace unos meses... Eh, ...fuimos subcampeonas de Europa de Fútbol Playa... ...el Fútbol Playa es otra modalidad que practicamos en el, en el club en los veranos... Eh, ...vamos a campeonatos nacionales e internacionales... ...y bueno, este año fuimos al Arubine al que, se, ...que se disputó en, en Nazaré en Portugal... ...y una inmensa alegría de conseguir ese subcampeonato... ...y sobre todo no solo por ser subcampeonato de Europa... ...que es algo grande... ...sino de que yo venía de una lesión... ...era mi primera participación... ...en un campeonato después de, la, de una larga lesión... ...que pasé por, por quirófano... ...entonces para mí... ...ha sido algo muy importante y para destacar... ...también como, como logro importante... ...destacar que recientemente... ...he sido nombrada delegada de la... Eh, ...miembro de la comisión delegada... ...de la Real Federación Española de Fútbol... ...y bueno, he sido la primera mujer... De, ...de esa comisión, entonces... Eh, ...creo que es un logro... Como, ...como mujer, como deportista... ...y muy, muy, muy contenta... ...las niñas deportistas... Eh, ...tienen bastante futuro aquí en Extremadura... Eh, ...tienen muchas puertas abiertas... ...tenemos equipos muy importantes... ...yo hago referencia a los equipos... Eh, ...al deporte colectivo, que es el que más me gusta ¿no? eh, tenemos, ...tenemos el fútbol ¿no? como referente... ...con equipos en primera y en segunda, en segunda división... Eh, ...tenemos el, el alcácer de baloncesto en, en primera división... ...y el, el arroyo de, de volei... O sea, tenemos muchos deportes... ...en los que las niñas pueden, pueden practicarlo... ...y, y, y pueden, pueden avanzar en ese deporte que, que elijan... ...y tienen muchos mucho abanico ...y creo que se va avanzando en el, deporte, en el deporte femenino... ...aquí en Extremadura... ...cualquier deporte da lo principal muchos valores... Eh, para, ...para las niñas, para en sí, para su día a día... Eh, ...son, eh, como siempre digo ¿no?... El, ...el fútbol es un deporte de equipo... Eh, ...da valores de, de cooperación, de trabajo, de esfuerzo... ...de trabajo en equipo ¿no? ...de superación... ...y esos son valores que luego pueden llevar a cabo... ...y, y llevarlos a, a su vida el día a día... ...que les va, va a ayudar y les va a hacer mejor persona... ...así que siempre que les guste un deporte... ...les animo a, a que lo practiquen".